Saludos, soy Israel Banker. En esta hora les vengo a mostrar eh, un truquito para exportar contenido de Netflix a PowerPoint. Entonces, vamos a abrir nuestro motor de búsqueda y también vamos a abrir otra ventana para el truquito. ¿Listo? Así como ya les he mostrado en otros tutoriales. Entonces, vamos a abrir Netflix, vamos a reproducir. Supongamos que ustedes necesitan una película o un clip de Netflix. Entonces vamos a reproducir esta película, pero hay un detalle que si reproducimos la película y tratamos de capturar la pantalla nos sale en negro. listo. Entonces para corregir ese problema vamos a darle clic aquí en Google Apps, luego en Meet y aquí vamos a darle nueva reunión, iniciar una reunión instantánea y aquí vamos a cerrar este micrófono y esta captura de pantalla. Y vamos a dar clic en esta opción, nueva pestaña y vamos a escoger Netflix. Vamos a dar clic en compartir. Y de aquí, de esta pantalla nos va a mandar a esta. Aquí ya tenemos la película, listo. Pero para que no le generen ningún tipo de inconvenientes deben hacer el truquito. Entonces, ¿cómo, la, ¿cómo capturan la pantalla? Es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es darle clic en Windows más G, G de gato. Windows más G, no olviden, Windows más G, G, de gato, listo. Entonces, como pueden ver, aquí nos va a mostrar estas opciones. Aquí vamos a dar clic en reproducir, presionamos Windows más G y vamos a darle clic en grabar. Ahí va a iniciar a grabar uno, una vez nos salga aquí esta opción. Cuando tocamos aquí adentro, miren que inició a grabar aquí. Podemos activar el micrófono, lo podemos cerrar y ahí ya está grabando. Y aquí podemos parar la grabación, la captura y vamos a mirar aquí en videos, captura de pantalla y aquí tenemos nuestro eh, video listo. De hecho aquí tengo dos. Vamos a irnos a PowerPoint. a darle clic aquí abajito vamos a tomar un documento en blanco borramos el primero para que no nos salga con ningún contenido vamos a darle clic en, en insertar luego multimedia luego vídeo y de este equipo y vamos a coger el que grabamos ahora eh, vamos yo creo que es este vamos a darle clic en insertar vamos a reproducirlo a ver si no me equivoco este no es Vamos a insertar, eh, es este que está aquí. Bueno, una vez lo tengamos aquí, PowerPoint nos muestra unas opciones para darle mejor visualización. Entonces, aquí vamos a recortar lo que no necesitemos. Vamos a dejar solo el video, listo. Vamos a recortar así. Vamos a dejar solo el video. Damos clic afuera y aquí podemos ampliar la pantalla, listo. Ya tenemos nuestro video en la presentación en caso de que no soliciten algún contenido como ejemplo. Y miren que ahí se reproduce a la perfección, ¿sí ven? Entonces de esa forma exportamos un contenido el de Netflix no a PowerPoint y funciona a la perfección. Y esto ya lo podemos cerrar porque solo era una demostración. Y hasta la próxima. Chao, chao. No olviden de compartir el contenido en sus redes sociales. Chao y todo.